Bienvenidos a lecturas de Minecraft, hoy en busca de la espada de diamante, por Winter Morgan, una increíble aventura de Minecraft, en busca de la espada de diamante. Aquí eh, se encuentra la misma información que en la portada. Editorial Planeta S... Bueno, esto no considero que sea necesario leerlo. La página a continuación es el índice, por lo que tampoco voy a proceder a leerlo. La siguiente página está en blanco. 1. La vida en la granja. A Steve no le gustaba correr riesgos. Llevaba una vida sencilla en una próspera granja de trigo, donde cultivaba zanahorias, patatas, calabazas y criaba cerdos. Pasaba las tardes hablando con Elliot, el herrero, o con Avery, la bibliotecaria, que vivían en una aldea cercana. En la aldea, Steve intercambiaba trigo y carbón por esmeraldas. Usaba las gemas para adornar las paredes de su casa. Sin embargo, esa mañana decidió dirigirse al pueblo e intercambiar unas cuantas esmeraldas de su reserva por hierro. Steve quería fabricar una armadura con él, aunque no tenía en mente utilizarla. Era precavido y sabía que era importante tener una. Además, le gustaba fabricar cosas. Elliot estaba en su tienda cuando Steve llegó y le dijo... —Hola, Steve. ¿Vienes a por más esmeraldas? —No. Steve sacó las gemas. Tengo demasiadas. —Me gustaría intercambiar por lingotes de hierro. —¿Qué vas a hacer con él? —le preguntó Elliot mientras buscaba los bloques. —¿Vas a crear otro golem? Fuiste muy amable al construir uno para la aldea. Fin de la lista obra de mierda.